¿Qué carnales? Yo soy Carlos y en este episodio de Con Tamaños Zapatotes les traemos un par de básquet retro noventero que pasó 100% bajo nuestras narices. Un par que fue hecho famoso por uno de los jugadores más reconocidos y más estimados de la historia de los Chicago Bulls. Los Airmore Up Tempo 96, mejor conocidos como los Pippen. Si tú eres aficionado al zapato tenis y te gusta contenido de alta calidad en tu idioma, por favor caché, ese like y dale un like al subscribe, por favor que tampoco se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Instagram o Facebook, donde siempre compartimos fotos de nuestros más nuevos apañes en serio, suscríbete perro en este episodio queremos mandarle un saludote al carnalote del show Luis González de Guadalajara, Jalisco es el si tú quieres que te mandemos un saludo por favor síguenos en Instagram y mándanos un mensaje haremos todo lo posible por cumplirte en uno de los próximos episodios, bueno pues estos papos salieron a la venta entre noviembre y diciembre del año pasado sin anuncio alguno. Los medios ya anunciaron que esta silueta clásica iba a ser reabastecida, pero no dieron ninguna fecha exacta y al fin el lanzamiento no tomó lugar ni en el sneakers app ni en el sitio de Nike. A nosotros nos parece que la mayoría de estos pares fueron repartidos por otras tiendas en línea como Foot Locker, Finish Line y East Bay haciendo el proceso de apañar uno de estos pares un poco más difícil ya que no había manera de formular un plan como en los lanzamientos de otros zapatos. Así que si tú has estado buscando un par y te perdiste el reabastecimiento no te agüites tú no fuiste el único. Para los que les interesa, los Airmore Up-Tempo 96, mejor conocidos como los Chippin, fueron diseñados por William Smith. <risa> que nos comenta que la época de los 90 era Larger Than Life y por eso se le hizo correcto que los Air Up Tempo también fueran Larger Than Life. Este sentimiento es el mismo que guía uno de los detalles más icónicos de esta silueta, que son las letras gigantes. Un detalle que presta del hip hop, del graffiti, de la cultura callejera y de los pantalones wangos, que son puntos culturales que definen esa era. A pesar del apodo, esta silueta nunca fue un par oficial de Scottie Pippen, ya que no formó parte de la línea de Air Pippen y también fue calzado por varios otros atletas. De cualquier manera, el hecho de que Cody Pippen fue el rostro del comercial de este zapato y de que ese mismo año, él y los Bulls no solo cobraron su cuarto campeonato de la década, pero también Pippin y el Dream Team 2 trajeron la medalla de oro a casa hizo que este par quedara chamuscado en nuestras memorias como la silueta definitiva de Scottie Pippin. Este relanzamiento es idéntico al del 2016 pero la verdad sí hay unos detalles que son muy diferentes a la silueta original del 96. Puede que me esté acordando mal pero a mí me parece que la piel blanca que adornan las letras en el par original era material 3M que le daba ese efecto reflectivo. Pero por favor carnales, corríjanme en los comentarios si es que me estoy acordando mal. Otro detalle que es diferente es que la burbuja de aire tampoco está tan ancha como en el paro original. Parece que Nike ya no fabrica la unidad de aire original, así que le pusieran una unidad más pequeña. <risa> El último detalle que es diferente y el que a mí personalmente me dolió más fue que le cubrieron la ventanita en el talón de la suela. No sé si el cambio la ventanita de área fue por ahorrar lana en el proceso de fabricación o simplemente porque estas ventanitas antes se ponchaban súper fácil. Algo que súper traumó a Gabo cuando estaba chavo cuando le pasó a él. Cabo, contanos tu historia de los Pippins. ¿Qué pasa, Carlos? Tienes toda la razón. Estos son uno de mis zapatos favoritos. Claro que tiene una historia trágica. Cuando estaba chavo, me los regalaron para Navidad. Y pues, ya ves, ¿no? El chamaco, ahí todo necio. Que me los quería poner antes de Navidad. Y que, que sí, que no, y que la fregada. Y pues, bueno, mi jefa dijo, ay, póntelos, pues. Ya sabes. Y pues, andaba ahí ayudando. Con los foquitos y el arbolito. Y que piso una chingadera y que se ponchan, ¿no? Y pues, ni pedo. Ese era el regalo. esos eran los zapatos. Y pues y modo ahí, dos años con los mismos zapatos ponchados y hasta que se le cayeron las suelas pero pues lo chingón es que ya sacaron los nuevos y estamos listos otra vez para andar ahí con los zapatos de necio estamos Lo chido es que aunque te hayas perdido el reabastecimiento de este par el precio de reventa ha bajado bastante en este momento puedes encontrar pares que están alrededor de $200 en StockX dependiendo en la talla una de las cosas que está un poco raro de comprar este par en StockX es que no está claro si vas a recibir uno fabricado en el 2016 uno en el 2020, ya que los dos venden bajo el mismo modelo. Pero bueno, carnales, ¿ustedes qué me cuentan? ¿Ustedes todavía creen que este modelo esté chido para el 2021? ¿O se les hace muy cursi y ridículo? Cuéntenos si apañaron un par o si se quedaron con las ganas. Déjenos sus comentarios y pues nos vemos en el próximo video.